Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, trailers, nuevas temporadas y mucho más. Seguramente te has dado cuenta que la purga de la fusión entre Warner y Discovery no ha hecho más que alejarte de tus shows favoritos siendo eliminados de plataformas como HBO Max. Sin embargo, aún puedes ver algunos de ellos como es el caso de Infinity Train, si accedes a Amazon con ubicación en Estados Unidos o por ejemplo ver series exclusivas de Disney Plus que solo están disponibles en otros países. Y para todo esto necesitas una VPN, y lo mejor que puedo recomendarte es NordVPN, además de esto, gracias a la VPN puedes proteger todos tus dispositivos, ya que puedes usarlo hasta en 6 dispositivos al mismo tiempo. Por si fuera poco, puedes hasta defenderte de amenazas cibernéticas, ya que NordVPN te ayuda a bloquear rastradores web, anuncios, sitios web y archivos maliciosos. E incluso, para mayor seguridad, puedes fácilmente comprobar si tus datos han sido filtrados, ya que como sabrás, en los últimos años han aumentado las filtraciones de información personal en Internet. Descarga ya NordVPN utilizando el enlace que se encuentra en la descripción del video o en el comentario fijado que además te incluye una promoción especial en asociación con DARTOONS de 4 meses completamente gratis. ¡Descarga ya! Ahora sin más, continuamos. En nuestra primera noticia, tenemos que el pasado 17 de marzo, día que por cierto fue mi cumpleaños, Animaniacs nos tenía preparado un anuncio oficial. Y es que Hulu ha lanzado una nueva serie de cuatro partes para ofrecer a los fans un último especial que llevará por nombre de The Brain Teaches World Domination, donde tendremos a Cerebro enseñando su tema favorito, la dominación mundial. Este spin-off lo puedes encontrar en la página de Animaniacs en Hulu en Extras y en la página de YouTube de Hulu. Entre otras noticias, tenemos que Dreamworks Animation nos trae una nueva película que llevará por nombre Teenage Kraken. La historia se centra en una tímida chica de 16 años llamada Ruby Gilman. Ruby luchará por encajar ya que su madre le prohíbe ir a la playa con sus compañeros, pero pronto esta descubrirá que desciende de las reinas guerreras Kraken y que algún día ascenderá al trono de su abuela como la Reina Guerrera de los Siete Mares. Su estreno se tiene programado para el día 30 de junio. Continuando con las noticias, les traigo los ganadores de la gala de este año de los premios de la Academia. Y es que este año, luego de muchos, los Oscars nos han sorprendido con nominaciones y ganadores más que merecidos. En la categoría de Mejor Película Animada, se coronó como ganador Pinocho de Guillermo del Toro, mientras que en Mejor Cortometraje Animado resultó ganador El Niño, El Topo, El Zorro y El Caballo, de Charlie Mackenzie y Matthew Freud, una velada que dejó muchos momentos memorables para la historia. Pasando al mundo de Disney Channel, tenemos que próximamente veremos el estreno de la segunda temporada del Fantasma y Molly McGee, el nuevo tráiler muestra un gran cambio en el vecindario de Molly en forma de nuevos vecinos, la familia Chem Sin embargo, en esta familia resultan ser cazadores de fantasmas, lo cual es una mala noticia para Molly y Scratch. Esta segunda temporada se estrenará el sábado primero de abril en Disney Channel, con un lanzamiento al día siguiente en Disney Plus Estados Unidos. Continuando con las noticias, recientemente el director del doblaje oficial al español latino de Murder Drones se contactó directamente con Dark Toons para contarnos la historia de que el 8 de marzo se estrenó oficialmente el doblaje del primer episodio y que además más están por venir. El casting para los personajes de Uzi, N, B y J cuenta con talentos de toda Latinoamérica. El elenco final fue conformado por Uzi por Cassandra Balcher de México, N por Diego Becerril de México, B por Lucía Suárez de Chile y J por Gaby Olarieta de Argentina. Los episodios publicados ya se encuentran doblados por lo que es cuestión de tiempo para que salgan en el canal. Si deseas verlos, solo debes ir al canal de YouTube de Glitch Productions, entrar al episodio, configuración, y allí puedes seleccionar la pista de audio en español. Muchas gracias a Joaquín Augusto, director del proyecto de doblaje, por contactarme y traerme de primera mano esta notición. Arriba el talento latino, che. Continuando con la animación indie, anteriormente Alina Konaleva informó a través del canal oficial de la serie en Telegram y Busty Life que el segundo episodio de la segunda temporada ya no está disponible para espectadores en Rusia. Recordemos que Metal Family ya no monetiza al estar en Rusia y lo que generaban con la serie por medio de los anuncios de YouTube se utilizaba para pagar derechos de autor de las canciones que utilizaban, entre ellas las de Tenacious D. Además, la creadora mencionó que, a pesar de no estar monetizando, realizó el sacrificio únicamente por el hecho de poder usar su música favorita, ya que muchos episodios no se habrían visto también sin las pistas de Avantasia, Bon Jovi y Twisted Sister, y que debido a la desmonetización en Rusia en anuncios de YouTube, los titulares de los derechos de autor de la música y las composiciones dejaron de recibir sus pagos de las visualizaciones, y que desafortunadamente YouTube se está convirtiendo en una plataforma cada vez menos confiable para ellos. A pesar de tan tristes noticias, de igual forma el día 24 de marzo la creadora logró estrenar el cuarto episodio de la segunda temporada, el cual se subió en simultáneo por VK y YouTube. Tratemos de darle todo el apoyo posible a este nuevo episodio para que podamos seguir disfrutando de esta gran serie. El link lo encuentras en la descripción. Entre otras noticias, tenemos que el pasado 11 de marzo se estrenó el tercer episodio de la segunda temporada de Geluba Boss. En este episodio conocemos el pasado y la familia de Moxie, cuyo padre resulta ser jefe de una mafia. Al sufrir una terrible infancia y maltratos de parte de su padre, al crecer, Moxie se alejó de su familia con la esperanza de nunca volver. Sin embargo, Crimson, padre de Moxie, engañaría a Blitz con querer hacer negocios para que Moxie vaya a casa y obligarlo a casarse con Chaz quien aparentemente es millonario. Por supuesto, Millie Blitz no dejarán que esto suceda logrando rescatar a Moxie. El episodio puedes verlo completo en el canal de YouTube de BC Pop. Y hablando de BC Pop, la creadora de Hasbeam Hotel confirmó el pasado 23 de marzo que la primera temporada de esta próxima serie ya se encuentra totalmente producida. Y para celebrarlo se realizó un pequeño festejo en las instalaciones de la oficina. Esto podría significar que pronto tendremos algún tráiler donde podamos ver un poco más de cómo será la misma. Recordemos que su fecha de estreno se tiene pautada para verano de este año 2023, pudiendo ser entre los meses de junio, julio o agosto. Por ahora nos queda esperar la confirmación de en qué plataforma veremos su estreno. Para finalizar, tenemos que próximamente veremos el final definitivo de la casa búho. Disney Channel reveló recientemente un tráiler de este último especial, que llevará por nombre Washing and Dreaming. En este capítulo especial, luego de que los amigos de Luz son capturados, dependerá únicamente de Eda, King y Luz derrotar al coleccionista a Velos y salvar las islas sirvientes. El episodio final se estrenará en Disney Channel el 8 de abril. Además de esto, Dana Terrance recientemente ha presentado su renuncia definitiva a Disney Channel publicando una foto donde afirma que ya se encontraba desocupando su oficina. Esto, muy seguramente, por su mala experiencia en el estudio durante el desarrollo y posteriormente cancelación de la serie. Esperemos que pronto encuentre un nuevo hogar donde sus próximas grandes ideas sean bien tratadas y bien recibidas. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy.